Este vídeo va para ti, para cuando sientas que tienes que reconectar con tu alma. Tu alma siempre está allí. Es como un pajarito amarillo, ese ser que está siempre contigo, que te hace fluir y te recuerda que tienes que escuchar tu intuición, esa que a veces te manda unas sincronicidades del copón que te dejan perpleja. Tienes que dejar volar tu alma. Tienes que dejar volar tu alma. Y liberar tu mente. Mira tu alma directamente a los ojos y hazle caso. Porque si la sonríes, vas a ver que vas por buen camino. Sé que a veces no tienes ni idea de qué querrás hacer en un futuro. Solo te quiero decir que disfrutes del presente. Y que confíes en que todo va a ir bien. Confíes en que vas a conseguir esos pequeños propósitos que tienes. Simplemente recuerda que la sencillez, tu humildad, naturalidad, son dones muy importantes a conservar. Recuerda que tienes mucho que aportar. Que tienes que beber de tu alma y mucho que vivir aún. Recuerda que mañana vas a recordar el hoy y también el ayer. Pero el alma no entiende de tiempo. El alma está allí siempre, contigo. Ella te dice susurrando lo que tienes que hacer. Ella te dice, haz esto. Y ella te dice que andes, que andes, que andes. Y que no te detengas nunca. Si tú le preguntas que qué busca, ella solo busca tu bienestar. Te quiere. Te quiere mucho. Primero tienes que amar tu personaje, tu esencia, tus capas, tus debilidades y tus fortalezas. Tienes que conocerte y para hacerlo solo te tienes que escuchar a ti. Y vas a ver que si te mantienes cerca de lo que sueñas, si te mantienes cerca de lo que sientes, vas a lograr vivir una vida mucho más plena. Porque yo misma lo veo, cuando no la escucho enfermo, ni cuando enfermo, peor me siento. No tengo tanta energía. Y cuando vuelvo a conectar me siento mejor de nuevo. ¿Quién es que le gusta ser el protagonista? A mi alma le gusta ser la protagonista. Es como... que si no conecto con ella, si no le hago caso, si solo escucho mi cerebro, ella se entristece y grita, y me dice, escúchame, por favor, escúchame, estoy aquí, mírame. Me besa, me susurra, y siempre intenta apapacharme el cuerpo. Quiero que a partir de ahora mis pasos formen parte de mi alma, Quiero que mi vida siga siendo así, de loca, de extraña. No quiero conformarme. Y ahora que acabo una etapa de mi vida, quiero que la próxima y las que vengan sean aún mejores. Soy muy fuerte y nunca lo debo olvidar. Mi alma me va a querer siempre, porque yo soy mi alma y tú eres tu alma. Y al final, todos somos uno. Y es muy importante, muy importante, dejarse llevar.